Bueno, gloria al Señor, estamos agradecidos por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes estas canciones en una noche tan especial, atraídos por sus cuerdas de amor. Queremos dedicarte esta canción con todo nuestro corazón, la familia Novoa Libreros, hermano mío. Niños. Que José bendido fue, que Jesús nació en Belén. Eso aprendimos cuando éramos niños. Y así fuimos creciendo en los caminos del Señor, la verdad de su palabra y la paz que da su amor. Pero ahora dónde está? ha sido pero ahora ¿dónde estás? hermano mío el Señor te está llamando, abre la puerta hace tiempo está tocando no te das cuenta ven no te vayas a perder hermano mío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 Gloria al Señor, mis hermanos. Esta es una noche maravillosa y queremos seguir ministrando a tu vida a través de esta canción del dúo los hermanos Novoa. Dame más de tu poder. Esperamos que esta letra llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Gloria a Dios. Estando en la mitad de la jornada El mundo con su mal Me quiere destrozar Pero yo estoy asido de me iluminará, tu gracia me dará la fortaleza y el valor para luchar y salir vencedor tan solo dame más y más de tu poder para sentirme un gigante ante la prueba Aceite de la unción para romper las ataduras de maldad. Tan solo dame más y más de tu poder para sentirme un gigante ante la prueba y lléname con el aceite de la unción para romper. Las ataduras de maldad. Muy le soy al mar y siento que fenezco ante la prueba. Por eso, mi Jesús, te pido que tú estés conmigo mientras viva en esta tierra. Tu luz me guiará.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 lléname con el aceite de la unción para romper las ataduras de maldad, para romper las ataduras de maldad, para romper las ataduras de maldad.